amigos del YouTube. Hoy trabajaremos en la realización de los estados financieros básicos de un emprendimiento de la forma más simplificada posible. Por ejemplo, pensemos en un negocio de mermeladas. Para ello costearemos las materias primas, tales como la fruta, la pectina, el envase, pero también debemos pensar en los implementos de cocina necesarios para lograr el objetivo. Luego también en el espacio físico que ocuparemos, ya sea en nuestra casa o en un lugar que alquilaremos o porque no compraremos. Otros más expertos pensarán en la publicidad. Lo cierto es que adicional a estas cosas tan obvias están los gastos preoperativos que se consumen antes de la etapa inicial del negocio como la documentación legal, el registro de la marca, las investigaciones de mercado, el desarrollo de producto que nos permitirá lograr ese sabor inigualable. Y es cuando el emprendedor tiene todos estos elementos cuando no sabe qué hacer ni cómo organizar todos estos datos para poder concursar por capital semilla o solicitar financiación bancaria. Así que vamos a generar un orden lógico que nos permite entender mejor el negocio. De este modo, el comportamiento de las operaciones se van a registrar en el estado de resultados, los movimientos de dinero en el flujo de efectivo y en un solo diagrama llamado balance general la relación de todo lo que tengo en mi negocio frente a la forma como financié todos esos recursos, que por simple lógica debe ser igual el resultado, pues cualquier cosa que tengo debo saber cómo conseguí el dinero para pagar por ella. O si ya era mío, debo entonces registrarlo como parte parte del patrimonio observen que estos tres estados financieros están interrelacionados entre ellos así que vamos a empezar con el que genera información para los otros dos es decir iniciamos por el estado de resultados